Necesitan obligatoriamente una cadena de frío que debe preservarse y si eso no es así, no depende de, de, de, del organismo propiamente, a veces ya esa, esa sustancia que no es igual que cualquier otra que está en la, los anaqueles de nuestras farmacias, que pueden durar años, dos o tres años, un anaquel ahí tranquilamente, sin sol, sereno y todo, sin ningún problema, las vacunas no, las vacunas son, son eh, fármacos eh, muy sensibles, muy... necesitan un tratamiento especial cada uno de ellos. Pero mi comentario es para anunciar que el día de hoy eh, ya el presidente y su equipo, eh, su equipo de salud que está presidida por la vicepresidenta Raquel, eh, anunciaron que eh, para la segunda, como dirían, una segunda vuelta, la segunda dosis, de la vacuna eh, va eh, está llegando al día de hoy eh, un millón de dosis para hacer terminar con la segunda etapa de los nos toca lo que nos toca la segunda vacuna y seguir y seguir con la vacunación que hasta ahora ha sido rápida ha sido exitosa eh, los efectos y los eh, que querían que pasara algo para, que, para desacreditar la vacuna, eh, hemos visto que no se le ha dado, eh, vamos a recibir de nuevo la Sinovac, donde hemos visto que, eh, sola, eh, señores, la, la, la, la presencia de la vacuna en el país y el, la, las medidas y todos los, de, todos los demás han llevado han tenido al traste la disminución marcada de los infectados y la, y la muerte por coronavirus en las últimas dos semanas, Víctor, eh, seguimos con una tasa de letalidad de uno punto y pico, o sea que estamos muy bien, por, estamos por debajo, o, o, o, o, prácticamente estamos eh, de acuerdo con los lineamientos internacionales donde se ha tratado bien el, el, el virus, por lo tanto, eh, es una buena noticia y una... Y quitarle la inquietud que tenían muchos dominicanos que decían, no pusimos la primera dosis, pero entonces, ¿cuándo viene la segunda dosis? Ya eh, lo que pasa es que son eh, pedidos por partidas, no hacemos nada con ten, eh, tener aquí 7 o 8 millones de dosis y se nos van a dañar 2 millones o 3. Eso es así. Además, la demanda mundial de la vacuna... Eh, es gabildeando eso como eso eso es eso es, eso es los países están eh, poniéndose adelante, eso es como cuando usted, usted, usted póngase hágase en su mente los tiempos de antes en la fila de dinero que todo el mundo quiere ponerse adelante para ver si coge el, el mejor racismo la, o la compra o le llega así como es que está la vacuna ahora mismo no no hay, la la producción no es tan ágil para suplir a todas todas las necesidades que se va la redundancia ...que es mundial, o sea... ...los países que no se mueven... ...los países que no se, que no cabildean... ...los países que no, que no ponen empeño en eso... No la, ...no la consiguen a tiempo... ...y en eso que estamos actualmente... ...tranquilidad... ...viene hoy un millón de dosis... ...y así... Eh, ...sucesivamente vendrán las siguientes... ...hasta completar... ...la vacunación... ...de casi todos los dominicanos... ...para ponerle fin a esta incertidumbre que en esta semana, precisamente hoy, eh, fue que iniciamos esta pesadilla de la cual no hemos podido despertar. Así es, decíamos al principio que un día como hoy, 15 de marzo, hace justamente un año, pues se a conocer ya a la primera persona fallecida, que sí. fue una mujer en la República Dominicana por eh, este virus, esta pandemia que ha afectado durante todo el año 2020 terminados 2019 y todo el año 2020 y que todavía continúa en este año 2021. Reiterar que hoy es, un, hoy es un día importante para la República Dominicana, 15 de marzo, porque hoy se está a la expectativa de que llegue, que llegue ese avión con ese lote de un millón de dosis para continuar <coughs> cumpliendo con esta fase del proceso de vacunación, lo que daría el traste de que la persona que ya se le fue administrada la primera dosis, pues, sí. completaría la segunda dosis, que es lo, lo que se, se estila en este proceso de vacunación en medio de esta, de esta pandemia. Desde que hoy, 15 de marzo, vamos a esperar que llegue este, este avión con esas vacunas y, como decíamos nosotros en programas anteriores, que no cese el proceso de vacunación, que no se detenga para que realmente podamos cumplir con la meta de que uh, ya antes de finalizar este año esté vacunada toda la población dominicana y podamos nosotros pues, salir airosos de esta situación que vive el mundo y nosotros de manera especial. Cero, en otro orden, pues saben, saben que el, el, el expresidente Danilo Medina Sánchez, fue elegido presidente del Partido de la Liberación Dominicana, quien eh, tendrá, tendrá bajo su, sobre sus hombros llevar sí. las riendas de este partido eh, de la oposición eh, y que recientemente dejó el poder, ya que por más de, por 16 años se mantuvieron en el poder el Partido de la Liberación Dominicana. Pues en la toma, ya cuando fue juramentado el, el presidente del PLD, el expresidente Danilo Medina, hablaba de que... Eh, el, el, el, la transparencia del Partido de la Liberación Dominicana estaba en su ADN O sea, en los hechos y en las formas como actuaron eh, mm. ese, ese, ahí, ahí está la, la, la razón de ser del PLD pues, Inmediatamente Danilo Medina pues, encontró la reacción, ¿verdad? También de su colega, el presidente del PRM eh, Paliza, donde dijo e invitó que el que quisiera conocer el ADN del PLD que visitar a San Juan de la Maguana, específicamente el lugar donde nació el presidente, el expresidente, Daniel Número Sánchez, donde se dieron unos numeritos escalofriantes, donde dice que el 69% de San Juan de la Maguana, creo que habló de Arroyo del Toro, algo pues así, por esa zona donde sí. nació Daniel cercado, exactamente, es pobre o vive en extrema pobreza. Eso es un dato sí, sí, que la de una de las eh, regiones más deprimidas, eh, y siendo el presidente durante siendo el presidente ocho, doce, años, de ocho años ocho presidente, años la persona sí. que condujo los destinos de este país durante ocho años que nació ahí y hoy día a juzgar por los por las sí. estadísticas que acaba de decir el, el el ministro, el ministro sí, de la presidencia, sí, sí, sí. Paliza, y presidente del PRM, dice que el 69% es pobre o vive en extrema pobreza. Mm. Son, son datos escalofriantes. Lo que llevó al presidente, actual Luis Rafael, Luis, Rafael, sí, papá, Luis sí, sí. Abinader Corona, a declarar San Juan de la Maguana en estado de emergencia. Y a anunciar... San Juan de la y, repito, y anunciar San Juan, que es el, el granero del nata, sur. El, y el granero del sur y sí. el pueblo natalicio del expresidente. Llevó entonces al presidente a declarar este fin de semana en visita en esta provincia eh, una, una inversión de unos de más de 4 mil millones de pesos en obras que podrían contribuir a sacar a esta región del país verdad, de la pobreza y la extrema pobreza en, en que vive Entre, entre, la, operación, entre la operación que, eléctrica que, y la operación que pulpo conocer, pudieron poner ese pueblo... A brillar en, como nunca. En el día de ayer, el presidente de la República... Yo creo que lo único Luis, que tuve en Alman la bella cascada. Ahora bien, por eso hay que tener <risa> mucho cuidado. Para, comer, para hablar mentira y comer pescado, hay que, hay tener, que tener mucho cuidado, cuidado, dice el argot, popular. Porque decir el presidente, el ex presidente de la República, que en, en el, el, el, la transparencia está en el ADN del PLD, entonces, oh coincidencia o diocidencia de la vida, precisamente el día que el, presidente, que el presidente Danilo Medina toma posesión y toma las riendas de su partido, pues también coincide la presencia del presidente Abinader en su provincia natal sí. y aprovecha para hacer este levantamiento y anunciar esta serie una de, de las provincias más de obras que va a realizar en San Juan. Y no, y, no, y no se le puede atribuir a este gobierno porque este gobierno no tiene un año. Eso, eso es impo, casi imposible Así es que, hay, que ser, hay que ser un, un verdugo eh, yo creo que esto bueno dice el presidente Medina el PLD está presto para para tomar la posición de eh, para, para tomar acciones como oposición a partir de ya de la la democracia entonces, la democracia y la política eh, ganan cuando hay una buena pero, una buena eh, oposición donde eh, no se sienta libre y con las manos abiertas el que está allí en el, en el administrativo, sino que, que tenga gente que aporte ideas y que reclame justo. Eh, lo que pasa es que a veces podemos reclamar cosas que, que no hicimos por 16 años a una persona que lo que tiene son 8 meses. Entonces es un poquito duro y difícil. Bueno, ya yo entiendo que esto como que abre, se apertura el ambiente político eh, en la República Dominicana.